Glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Jesús vive. En No voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró. Mi De dudas, pureza, su amor, amor que. que Cristo me da pues Él vive en